En caso de avalancha nos metemos al edificio 5 porque... 4 hay que hacer labores de obrero listo muchachos apenas estamos atrás sí, Debajo Entendido hágale hágale hágale hágale dele, dele, dele. que que me lo llevo Fuerte eso. Sí, Ey, necesito a por lo menos dos de ustedes allá en el tejado, listo. Vamos, y que estén cerquita a mí para vale. que me avisen cuando venga algo. Copy, Vamos a roca. acá. Dale, Hernández, si ¿sí quieres quédate acá. Eh, atentos, tenemos dos vigías, ¿vale? Ante cualquier mm -hmm. novedad nos van a estar notificando. ¿De ese lado también mm -hmm. hay acceso, no? ¿O no? Sí, sí, sí, sí. Vale, vale, entonces toca esta pendiente. Ahí va, ahí va, se rentó ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ya me guía, yo ayúdenla, ya no acabarás, <risa> güey <risa> Qué oveía, pues <risa> Nande, ¿qué subir también o no? Bailo, bailo. De confiado, con cuidado. Si quieres subir, sube, dale, no hay lío. Yo me quedo aquí solo en la pecho. Escucho algo, escuchalo, atento atrás. Oh, voy, voy, voy. ¿Qué es vienen por acá, vienen por acá, vienen por acá, me mirado Lado sur, lado sur. Voy a pasarlos, voy a dejarlos pasar. Baja eso, baja eso, medida. Me ken la ¿Están todos acá? Sí Sí, Firm firmado Un poquito más adelante, más adelante Más, más adelante. adelante piloto, más adelante el piloto Bueno, juegan su armamento. No se les olvide coger el arma. Último, vámonos. Juan, a... bueno, Juegan el arma, muchachos. Que está delante de mí El cuello peludo Uy, lo tenemos justo encima Libre, objetivo chicos. Uy, prepárense para descenso y aseguren el objetivo. Ya, 5 abajo, abajo, abajo, abajo. línea de tiradores, línea de tiradores Mantenga las manos, mantenga las manos Quédate quieto quieto Estoy... Quieto, quieto, quieto, no te la acerques, quieto Eso es el de la pistola, proceda No, se lo arrecen, no se lo arrecen Chequen al piloto No puedo posarlo no tengo no Adiós, no, rezo, no tiene rezo, presión rezo. que rezo. Tiene el helicóptero, no podemos desplazarlo Aguero, aguero Vamos camine, camine, camine hacia el helicóptero oiga que camine, que camine Acá no te mando que no no quiere ah, espera, espera, espera. El tipo tenía presente. eso listo, listo. Vámonos vámonos vámonos. Ven vamos a vuelto. Arriba. Vamos arriba, piloto. Vámonos, vámonos. A base. Eso, tenemos el objetivo, mando. 5-4. Avance, piloto, avance. Uy, que es el primer piloto Afirmativo. Uy bueno, Me di arriba. Cuando vale, el helicóptero está lo no suficientemente cargado con combustible. El... Me Media archivo. Afirmativo. 5-4. Ya... Piloto, me escucha. Afirmo. ¿Tiene un mapa a la mano? Afirmativo. Hey, que alguien se ponga en la izquierda. Está viendo la marcación del objetivo donde lesiona. ¿no? Afirmo. Listo, Listo. LZK2618. ¿Copiado? ¿J2618? Sí. Piloto, tenemos el sistema de cuerdas. Negativo, eh, o sea, negativo. No. ¿Identifica el punto? De momento no. Está un clic al lado derecho del punto objetivo. 080061. 008061. Sí. Ahí mi teniente le echó marcador a, a la carta. Ahí está marcadito. Listos. Ya llegó el último. Llegó el último. Mi sarento castro. Ok, les, les, les, les, les, les, les, les. me confirma si lo operador te falta ya. ¿Digo? Piloto, me confirma, ya tiene la se va, marcación. Ya está haciendo despliegue en otro. Bueno, pues, eh. me he recibido, Piloto, confirma, tiene la marcación. Ustedes me escuchan o no, cárdenas, soy sí, yo. Yo confirmo. Sí, sí, sí. Aleco, Aleco, cárdenas, a todo el eco. Un clic al eco del objetivo, listo. Volemos allá entonces. Métame yo tras una ruta. Copiado ah, y me pasa el mapa nuevamente. User joined your channel. Él le pasó el mapa, Teniente. Copy. ¿Te parece viable esa ruta? ¿O quiere hacer alguna corrección? No, hágale, hágale, hágale. Pero huele alto entonces. O si puedes desviarte un poco sube para que estés sí. No, no, pues si no lo viable, las, que no suba. La ¿Tú pues las está haciendo? Yo creo que apenas la va terminando. Entiende con el rotor de cola. Uy, copiado Uy, no los Si No lo ve viable, Pero no nada lo hagas. Izquierda, por acá. izquierda. Opa, va, sí. a tu piloto. veas. No lo No lo Listo, teniente. Ey, chicos. ¿Quieres llevar la punta? Sí, sí, sí me lleva Listo. la Listo, voy de segundo entonces si me sigue Mejía, que es el más pesado. Bueno, no, no, no, teniente se quiso salir de segundo, ¿no? Bueno, te sigue Mejía y después voy yo a... Me sigue <risa> Gómez. Listo. Bueno. ¿Sí, muchachos. ¿Voy después de usted, o mi teniente, o después de... Sí, después, de, después de mí. Inicio, avance, copia. Copi. Delgado, vamos a avanzar un poco y más adelante avanzas tú solo, listo. Yo te aviso. Pues ¿sí? vale. vale, no me Gómez, ¿ya notificaste, mano? Sí, afirma. Eh, le solicité un silencio de radio, por lo que no. deberían de inventar algo para que no se escuche en altavoz. Ya, ya le solicité el en encierra hasta llegar al punto. Ah, vale, vale. No, yo pensé que eso tenía un botón que se le quitaba todo. Mm, sí, se le puede quitar, pero no, no quedamos escuchando. <risa> bueno, chicos, vamos a cumplir el objetivo. Ojalá no, no salga no te... todo bien. Mejía. Toma, lo de la derecha, eso. pero no te desvíes tanto. Listo, cuando él avanza, avanzamos todo. ¿Qué ves? Por el momento, limpio. ¿Crees que haga falta que envíe a Delgado solo o algo? O a un punto sí, donde el de la cobertura. A la montañita que tenemos a la derecha. Después de el Quedaría muy lejos, ¿no? Eh, no, que quedaría justo a las 12 del pueblo. ¿O a la izquierda? De la derecha, la 2306. Ajá. Uh -huh. Agrupamos, yo creo, quiero, déjame pasar buena, muy buena. Cobertura acá, cobertura acá. Hágale, hágale, hágale, hágale, hágale, avance, avance, avance despejado, despejado, despejado eso es como un pueblo fantasma la que viene no, no, no. tres pisos, recordemos, tres pisos que se den ¿Tres de las pisos? de atrás listo, necesito única. el médico que se quede con Gómez a curarlo acá en esta casa y den protección, listo los demás conmigo. Copi, sí, copi. No, no, no, no, Vale. No hay como 20 casas, así. Ahí me dan dos derecha Comenzamos con esta del medio, listo, por donde. Quedó la puerta. No, la de tres. Tres, dos, uno. Limpio. Limpio. Escaleras. Limpio. Subo, subo. No. me apoyó. Ah, pero subo. Limpio. Limpio. la escalera. Delante. Y limpio. limpio Busquen información, busquen información. Copy, copy. Uy, acá tengo un arma. Es ropa desgastada. Un viejo radio. Dígame, dígame. Tienen informes. Voy. Ando, mando, mando. Siga, siga. Encontramos lo que al parecer era la casa donde estaba. De momento sin información. Encontraron por ahí Encontramos armamento, una vieja computadora, y nada, sin más. La computadora está jugando Flight Simulator. Uy, ¿esos papeles? ¿Dónde? Aquí, eso es acá. Tenemos un RPG. Tenemos un armamento. Vaya, vaya, vaya, me quedo okay. con Gómez. Okay. Copy. ¿Dónde dejaron la perna? No. Esto es un... Es como africano Puede estar ahí, se meten, ¿listo? Mando, mando, acabamos de... Uno, ...documentos con... Entrando ...idioma africano Entro, ¿Vale? las... escalera ¿Enemigos ¿Enemigos, en enemigos, en enemigos, en enemigos, enemigos, enemigos Enemigos, oh, Sube, sube, sube, ¿De dónde? El rumbo 240, enemigos 240 Mando, mando, mando Mando, mando, mando, tenemos enemigos. Nos encontramos en los documentos. No, Listo, bajo, bueno, bajo. Ven, la... Ven algo de allá. Sí. Vamos para la LZ, para la LZ. vámonos, vamos, vamos. Rápido, rápido, rápido, rápido. Todos para la LZ. No fuimos, no fuimos, no fuimos, rápido, rápido. Vamos, vamos, vamos. Adelante, adelante, tira. Sí, Gómez consiguió información. I just... tener aquí al ladito porque si no no hay forma de que Lo es que no veo nada cuando te digo nada es nada Es al fuego, usa el fuego. Mi equipo, mi equipo, ¿dónde está mi equipo? ¡Ay, ¿dónde está mi equipo? La última información fue que vamos al LZ. Teniente. Suelte, suelte eso, suelte eso, vamos, vamos, vamos. Maroca, ayúdalo ahí. Que creo que va a ir. Somos todos, somos todos... Guíalo, guíalo, guíalo, guíalo, guíalo. No, no, okay. no, están todos bien, están todos bien. Uf, Dios mío, qué bien. Están allá, están allá, están allá arriba. Uf. Vamos, wey, ché, vamos, cero, vamos. Raro, vamos. Raro, Tengo un pie malo. Es. uff. Pensé que era mi fin. No te nunca. Saluto. ¿Solo faltaba yo? Vamos, vamos. Prefiero intenté. Uy, qué bien, qué bien. ¿Y Delgado también está allá? Sí, Ya lo está. Qué bien, qué bien. Me cago perri, ¿es médico no? ¿Este <risa> perna, perna. Ah, fino, fino. Ay. Con esa onda no me haya dañado el hueso. Uy. Gómez, ¿me escucha? No me tiene nada, no te preocupes. Gómez, Gómez. Dígame, dígame. Listo. Que baje esa nave, que baje esa nave. No. ¿Sabes qué me acabas de decir? ¿Qué? Que si podía decir allá, que porque no era capaz de aterrizar ahí. No, no, que no lo aterrice, que lo ponga a una vamos, buena altura arriba. y nos subimos. Piloto, piloto, trate o de ponerlo a una buena altura o aterrizar. Chico, en la chico, zona. chico, nos vamos reagrupando. Arriba, arriba. arriba. Para, aquí, aquí. No fuimos, no fuimos. aquí fue? ¿Qué fue? Aquí. No, mentira, ya lo adelantó mucho. Que yo me subo, yo cogeo, pero me subo. Y va y ahí puede. Espera, mi 30. Ahí, ahí, ahí, ahí. Listo, espérate, este mal, está peligroso toque a la izquierda, piloto. Mi 30 un poquito hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. Ahí, ahí, ahí, ahí, ahí. Listo, listo, listo. Vamos, vamos, vamos, vamos, chacho. Arriba, arriba, arriba todos, arriba todos. Acá ¿Qué Arriba, Uy, aquí tengo un toniqueta en el pie y un, arriba, un arriba, balazo arriba. Todos arriba, todos arriba Vamos a hacer. Ojalá se haya cumplido el objetivo Teniente, está como nuevo y una disculpa por dejarlo solo No, no hay lío, no hay lío